Del día, solo llevaba una cámara, no estaba preparado Y ya toda, pues, a algo, tirado Fin de semana del Teruel Bike Festival terminado Es momento de hacer balance El sábado, como habéis visto, me fue un poco mal No tenía fuerzas, no tenía patas Además, pinché dos veces con cola gravel Que ahora me toca Ponerle una mecha, una seta y reparar aquí el túbeles. Domingo, ahí sí que disfrutamos. Ahí con la bicicleta de montaña la, la gocé como un niño pequeño. Las sendas estaban muy guapas. Había llovido un poco y estaba el terreno estupendo, maravilloso. Bueno, para hacer una pedida Tenéis mucho rato para correr, no os preocupéis. Venga, bueno, a... Unas sendas, unos pinos, un... un... ¡Oh! Disfrutamos como enanos y a mí se me dio un poquitín mejor, ni calambres ni, ni problemas. Sobre todo lo que más hemos disfrutado, el tema de los compañeros, el ambiente y la gente. Bueno, en la feria de corredor tenemos un montón de stands y sobre todo destaca el de Surja Bikes con Israel Hola, muy buenas. Buenas, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Explícales a los colegas en qué consiste en vuestro negocio, vuestra tienda, Bueno, vuestro... pues aquí tenemos Suria Bikepacking. Somos una tienda en Teruel especializada en ciclismo de aventura, bikepacking, gravel y un poco todo el ciclismo atípico. Atípico. Atípico, ¿vale? <risas> eh, ¿Qué tenemos? Tenemos la Sombra. Alquilamos bicicletas Sombra, que son bicis específicas de bikepacking construidas por Pablo, que ahora lo vais a conocer, Pablo de Bloque, uno de los mejores constructores de, de España. Y bueno, pues os contamos aquí que tenemos bicis de acero hechas a mano, con geometría específica para viajar, con carga y sobre todo para trabajar con la ruta de montañas vacías, ¿vale? Y ya os pasamos a Pablo y que Pablo os cuente un poco del tema de la artesanía de las bicicletas. Nos dedicamos a construir cuadros a medida y también hacemos series para otras marcas y tenemos nuestro propio, nuestra propia marca de, de cuadros. Y... Todo en acero, ¿no? Todo en acero. Y eres de Madrid. Somos de Madrid, exacto. Pintura personalizada, Pintura personalizada y... y cuadros a medida, tanto de gravel como de montaña, lo que cada uno quiera. Oye, Miquel, ¿qué es lo que más te ha gustado de la Teruel Bike Festival? La pizza. Luis, ¿qué es lo que más te ha gustado de la Teruel Bike Festival? La compañía. Que es lo que a, me a, gusta. a mí hoy, el día de hoy, la sendar de hoy venga, venga. y ya por último, para terminar vamos a comprobar el estado de las pastillas de freno me han ido muy bien en la bicicleta de montaña exactamente igual que con las otras dosificables, potencia, no me faltó en ningún momento potencia no se me calentaron los discos muy, muy contento con las pastillas de Absolut Black, así que es posible que haga pedido para, para todas mis bicicletas Porque estas pastillas van muy, muy bien Vamos a ver el desgaste, la rueda delantera es donde más se desgastan Y, bah, están prácticamente, prácticamente nuevas Buena frenada, dosificables, poco desgaste se refrigeran, así que las pastillas para mis bicicletas Las voy a dejar puestas en la bicicleta de montaña Porque el día 16 de abril en Fuente de Ebro Tengo la próxima carrerica, La Pedriza Darle aquí eh, a, a apuntaros, eh, por aquí abajo y en la descripción BTT La Pedriza, 16 de abril, Fuente de Ebro, al lado de Zaragoza eh, La hice el año pasado y hay, es una carrera chula Sendas, hay zona de rodar, buen ambiente y nos darán cebolla, cebolla de fuentes. Cojonudo. Y a mí, a mí, pues, a mí no me gusta nada, soy un hater. Bueno, darle al like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¿eh? Un abrazo. Soy un hater. No, a mí también me ha gustado las sendas y la compañía y, y la pizza. ¿Y la organización qué tal? la organización estupenda, todas las sendas marcadas muy bien marcadas, comida, habituallamientos, oye, de lujo, aquí, aquí el, lo que sería el pabellón está guapo, ahí con las carpas, muy bien, muy bien, contentos.